Este vídeo tiene la finalidad de ayudar a conocer la cabina, los instrumentos y el procedimiento de arranque de un helicóptero militar UH-1H, aprovechando el modelo implementado para el simulador DCS. Los procedimientos mostrados se ajustan bastante a los reales y exceden significativamente los necesarios para operar el helicóptero en este simulador. No obstante, no sustituyen en modo alguno la necesaria instrucción de vuelo tanto ficticia como, por supuesto, la real. Tras efectuar las comprobaciones externas del helicóptero, dejaremos la pala cruzada a 90 grados y nos aseguraremos de que la pinza de sujeción está en la cabina. En este momento debemos tener especial precaución con otros vuelos en las inmediaciones de nuestra zona de aparcamiento. El rebufo del rotor de otro helicóptero o de la tobera de un avión pueden causar un excesivo flapeo de la pala y el cierre brusco de las puertas con los riesgos que eso conlleva. Si fuera necesario, volver a sujetar las palas y cerrar las puertas hasta que terminen los movimientos alrededor. No olvidar utilizar siempre las calles de rodaje para minimizar la incidencia con otros aparatos en tierra. Perfecto, ya estamos en condiciones de iniciar las comprobaciones siguiendo la lista de comprobaciones del UH-1H. En nuestro caso, Utilizaremos la adaptación publicada por el Escuadrón Cruz de San Andrés. Comenzamos, antes de la puesta en marcha. No olvidar que durante la comprobación externa real, habremos verificado que la batería esté conectada, su voltaje y la cantidad de combustible que cargamos en el helicóptero, para poder así corregir cualquier problema cuanto antes mientras completamos la prevuelo. Asientos y pedales, ajustar. Controles de vuelo, comprobar. Llevamos el cíclico hasta el límite de su movimiento en todos los ejes, comprobando que no hay ninguna restricción. Mientras, observamos la punta de la pala para ver cómo cambia el paso. Continuamos comprobando la libertad de movimiento de los pedales en ambos sentidos. Y por último, tiramos del colectivo hasta el tope, comprobando también el cambio de paso en la pala. Después, bajamos el colectivo y dejamos los controles centrados. Luces de aterrizaje y búsqueda, Apagadas. Comprobamos que los interruptores correspondientes están en la posición de OFF. Fusibles de corriente alterna metidos. Están ubicados debajo del pedestal, en el lado del piloto. Se suele pasar la mano por encima de todos ellos para asegurarse de que no hay ninguno mal pulsado. Brújula magnética. Comprobamos su estado y anotamos la indicación, que puede diferir de la que se muestre cuando todos los equipos eléctricos estén en funcionamiento. Reloj. Comprobamos que esté funcionando y en hora, ajustando la correspondiente proporcionada por la torre de control o por el mando de la misión. Radio baliza en OFF. Giramos el mando rotatorio y el selector en la posición de LOW. El bariómetro que indica la velocidad vertical debe en estos momentos indicar cero. Continuamos comprobando el altímetro y aprovechamos para ajustar la elevación del campo. El ajuste en la ventanilla de Colesman Debe coincidir con el dato de QNH proporcionado por la torre de control. Seguimos con el estado y marcas del horizonte artificial. El RMI y comprobamos que el selector está en la posición ADF, estado y marcas del CDI, con las banderas de OFF visibles. El indicador de virajes, conocido también como bastón y bola, debe estar centrado y sin burbujas en el líquido amortiguador. El anemómetro debe indicar cero nudos a no ser que tengamos una componente significativa de viento frontal. En los instrumentos de motor vamos a comprobar que sus indicaciones son normales y que tanto las marcas de posición como las de los límites operativos están visibles. Empezamos con el tacómetro del motor y rotor, habitualmente conocido como indicador de vueltas. El indicador de torque, con su marca en 50 PSI. El indicador de N1 del motor y su límite en el 101,5%. El indicador de temperatura de los gases de escape de la turbina. En caso de que esté instalado, comprobamos el radar altímetro y el ajuste de sus avisos. Los filtros para el vuelo con gafas de visión nocturna de las luces de precaución deben estar quitados. La cantidad de combustible debe marcar cero en este momento. La presión de combustible, temperatura y presión del aceite motor, temperatura y presión del aceite de la transmisión, amperímetros y voltímetros y el selector de trabajo del RMI, verificamos que está en la posición MAG, es decir, conectado a la válvula de flujo magnética. Como nuestro copiloto es un poco parado, seguro que no habrá ajustado su altímetro, así que aprovechamos para hacerlo en este momento. El altímetro del copiloto y del piloto son distintos en este caso porque el del copiloto está preparado para codificar la indicación de altura y enviarla a través del respondedor cuando el modo Charlie esté activado. Comprobamos la lectura en ambas ventanillas de Colesman, que no pueden diferir de manera significativa, especialmente si vamos a realizar un vuelo instrumental. Pasamos al pedestal y empezamos comprobando que todos los equipos de aviónica estén apagados y seleccionamos las frecuencias que inicialmente vayamos a utilizar. En el respondedor dejamos activos solo los modos a utilizar, normalmente el modo 3 alfa y el Charlie. También introducimos el código de identificación si ya lo tuviéramos asignado. El siguiente es el sintonizador del equipo de navegación BOR. Y le sigue por debajo la radio de comunicaciones VHF-AM, que suele ser la principal para establecer las comunicaciones con los organismos de control aeronáutico civiles. A este equipo le corresponde la posición 3 del selector. Sintonizamos la frecuencia del escuadrón en el aeropuerto de Sochi. El siguiente equipo es el de comunicaciones UHF, que debe estar apagado y con la frecuencia o canal de trabajo seleccionado. Le corresponde la posición 2 del selector. La caja interfónica o caja de control de radios nos permite seleccionar qué equipo recibimos mediante los interruptores superiores y por cual emitimos mediante el selector giratorio. También controla el volumen general de recepción. En la realidad, cada piloto y el mecánico en el compartimento de carga disponen de su propia caja independiente. La posición 4 puede corresponder a un equipo HF, en caso de que estuviera instalado, y los interruptores 5 y 6 a la recepción del BOR y ADF respectivamente. Los equipos de armamento deben estar apagados y los explicaremos en otro vídeo. Siguiendo hacia arriba por el lado derecho, tenemos ubicado el sintonizador del equipo ADF, que debe estar apagado y con la banda y frecuencia aproximadas seleccionadas. El siguiente es el equipo de comunicaciones en VHF-FM, que se selecciona en la posición 1 del selector. El interruptor de emergencia del gobernador debe estar en la posición de auto. El interruptor de antihielo apagado. Los interruptores de las bombas de combustible de los depósitos auxiliares internos, ambos apagados. El interruptor principal de combustible apagado. El interruptor de aviso de RPM debe estar en la posición de audio y regresar a esa posición automáticamente si lo llevamos a OFF en este momento. El interruptor selector del panel de luces de aviso en su posición central, de forma automática. El selector del detector de partículas metálicas en voz, ambos también de manera automática, el interruptor de corte de emergencia del cable de la grúa de rescate desactivado y con la guarda puesta, el interruptor de fostring puesto e hidráulico puesto, la palanca de aire para desempañar los cristales cerrada, subimos hacia la consola superior pasando por el termómetro de temperatura exterior del que comprobaremos su seguridad y la indicación que será necesaria para el arranque y las pruebas posteriores. En la consola empezamos por el lado derecho con el interruptor de la barra eléctrica no esencial que debemos comprobar que está en la posición normal ON, el generador auxiliar en la posición de START para que actúe como motor de arranque y la batería desconectada. El selector de indicación de corriente continua VM lo giraremos hasta la posición más, que corresponde a la barra eléctrica esencial. El generador principal hay que ponerlo en ON y bajar la guarda el selector de indicación de corriente alterna en su posición central, AC, y el interruptor de los inversores en la posición central, ambos desconectados. Los potenciómetros de las luces de instrumentos deben estar girados en contra de las agujas del reloj, para asegurarnos que están desconectados. Y al igual que con los de corriente alterna, pasamos la mano por todos los fusibles cortacircuito de corriente continua, para asegurarnos de que están correctamente metidos excepto los de los equipos que no están instalados, por ejemplo, los de armamento si no lo lleváramos. El último interruptor es el de activación del radar altímetro, que podemos dejar desconectado también por el momento, el interruptor de la calefacción del tubo pitot quitado, las luces de cabina apagadas, las luces de posición apagadas, la luz anticolisión apagada. Si vamos a efectuar el arranque ya. Podríamos ponerlo en la posición de encendida en este momento. Los limpiaparabrisas desconectados. El interruptor de activación de la suelta de carga desconectado. La calefacción de cabina apagada. Y las luces de navegación con las gafas de visión nocturna apagadas. Arranque de motor con batería. Conectamos la luz anticolisión, si no lo hemos hecho ya, y seguidamente la batería. El aviso sonoro de bajas revoluciones debe saltar. Cancelamos el aviso sonoro con el interruptor ubicado en el pedestal. Si no lo hemos hecho antes, comprobamos el voltaje de batería. Si es inferior a 24 voltios, podemos intentar el arranque, pero es más seguro hacerlo con el APU conectado si estuviera disponible. Toda la tripulación, casco puesto y conectado, y guantes puestos. Pulsamos brevemente el botón de comprobación de la luz de aviso de fuego y vemos que se ilumina. Comprobamos la luz de aviso de RPM encendida y la luz de Master Caution encendida. Esta luz debe encenderse siempre que lo haga cualquiera de las luces del panel de aviso. Pulsamos las luces de indicación de funcionamiento del IFF, radio baliza y suelta de carga, que en este simulador no están implementadas, en el pedestal, hacemos la comprobación de todas las luces del panel de aviso poniendo el selector en la posición Test y luego en Reset para apagar la luz Master Caution vamos a abrir la válvula de combustible y a conectar las bombas observando cómo se apagan las luces correspondientes en el panel de luces de aviso en el puño de gases Identificamos el interruptor del actuador lineal y ayudándonos del reloj o contando, pulsamos la posición de Decrease durante 10 segundos. Con la fricción del puño de gases quitada, ajustamos el puño de la siguiente manera. Primero, giramos el puño hacia afuera en dirección de la flecha Increase Throttle, hasta llegar al límite superior. A esta acción la llamamos Meter puño. Después, quitamos puño girando en sentido contrario hasta que llegamos al tope, que es el tope de ralentí. Para vencer el tope, debemos pulsar el botón de liberación, que en el helicóptero real hay que mantener pulsado hasta rebasar con el puño la posición de ralentí. En el simulador no es necesario ya que se queda pulsado hasta que movemos el puño en el sentido de cierre. Llevamos el puño al límite inferior que corresponde con la posición de gases cerrados a tope. Una vez comprobado el recorrido del puño, ahora lo vamos a ajustar para el arranque. Para lo cual lo llevamos otra vez hasta el límite superior y después hasta la posición de ralentí. Pulsamos de nuevo el botón de liberación del tope, giramos un octavo de vuelta, tres o cuatro clics en el simulador, para asegurarnos de esta forma que en caso necesario podemos cerrar directamente los gases sin necesidad de volver a pulsar el botón. Comprobamos que el rotor está suelto, la pinza en cabina y que el área del rotor está libre para el arranque. Pedimos autorización por radio a torre o al jefe de la unidad para el arranque. Recordad que el gatillo del cíclico activa el intercomunicador en la primera posición y la radio en la segunda. Tras recibir la autorización, es conveniente apagar la radio de nuevo. Tomando como referencia el secundero del reloj, pulsamos el botón de arranque. El voltaje de la batería caerá inmediatamente, pero debe ir recuperándose poco a poco. Entre el 10% y el 12% de N1, la pala debe empezar a moverse y la batería debe haberse recuperado por encima de 14 voltios. Si alcanzado el 15% la pala no se está moviendo, debemos abortar el arranque y avisar a mantenimiento. Seguimos vigilando el arranque y al alcanzar el 20% de N1 no debería haber transcurrido más de 20 segundos, ni la temperatura de gases de escape, exceder 400 grados centígrados. Seguimos pulsando el arranque hasta alcanzar el 40% de N1 o hasta los 40 segundos máximo, lo que antes suceda. Mientras las vueltas del rotor van subiendo hasta el ralentí de 4000 revoluciones, metemos poco a poco los gases para pasar el tope de ralentí y luego quitamos gases con cuidado para comprobar que el tope funciona. N1 también seguirá subiendo hasta situarse entre el 68 y el 72%. Las luces de motor y transmisión en el panel de avisos deberán ir apagándose conforme alcancemos los límites operativos. Es el momento de activar la corriente alterna. Primero frenamos el horizonte artificial del copiloto y después ponemos el inversor en la posición SPARE. Comprobamos que se apaga la luz del panel y que hay indicación de voltaje. Podemos ahora comprobar el apurador de combustible. Al apretar el botón, la indicación debe caer a cero y recuperarse al soltarlo. Con el arranque completado y sin necesidad de comunicarnos con el personal de tierra, podemos cerrar la puerta de los pilotos. Calentamiento y pruebas. Nos toca ahora poner los equipos y sistemas en funcionamiento. Mientras conectamos las radios, vigilaremos además la carga en el amperímetro de corriente continua para detectar posibles anomalías. La indicación no debería superar 0,5 amperios. Colocamos el respondedor en la posición Standby. Encendemos el receptor BOR-ILS, la radio VHF-AM, la UHF, colocándola bien en la posición TR o en la posición TR-Guard para recibir también en la frecuencia de emergencia. Al conectar el ADF conviene ponerlo en la posición ANT. Y desconectar el interruptor en la caja de radio para no recibir el ruedo estático. Terminamos con la radio VHF FM. Después hacemos las pruebas del Force Stream, cambiando la posición del cíclico y de los pedales. Y pulsando el botón para comprobar que se quedan frenados en la nueva posición en la que los hemos dejado. Desconectamos el force stream y verificamos que el cíclico y pedales se mueven libremente sin tener resistencia. Con la ayuda del copiloto y con las manos y los pies en los controles para prevenir una sacudida brusca, identificamos el interruptor del sistema hidráulico y lo desconectamos. La luz del panel de aviso y el máster deben encenderse. Apagamos el máster. Con suavidad, movemos el cíclico que en el helicóptero real ofrecerá resistencia. Después, movemos los pedales. Y por último, el colectivo, del que tiraremos hasta que las vueltas caigan un máximo de 200, para después bajarlo a tope. Con la presión sobre los controles relajada, identificamos el interruptor y lo conectamos. La luz del panel debe apagarse. Después, identificamos y conectamos el interruptor del forstream. A 6.000 revoluciones. Las siguientes comprobaciones las haremos ya con el motor a 6.000 vueltas para evitar que la presión de aceite de motor y de transmisión estén por debajo del arco verde. Tras comprobar las indicaciones de todos los instrumentos, con suavidad, y fijándonos en el indicador de torque, metemos puño de gases tratando de no exceder un máximo de 12 a 15 psi de torque. Las vueltas de rotor y motor deben subir, al igual que N1, y la temperatura de los gases de escape. Como el rotor tarda un poco en reaccionar deberemos darle tiempo a que vaya alcanzando los ajustes que vayamos haciendo con el puño. Por encima de 5.000 vueltas, las presiones ya deberían estar en arco verde. Con el puño a tope, el rotor debe estar en 6.000 revoluciones más menos 50. N1 puede estar alrededor del 85%. Bombas de combustible. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento independiente de las bombas eléctricas y mecánicas de combustible. En el indicador de combustible vemos que hay una presión de unos 25 PSI y comprobamos también que no hay luces encendidas en el panel de aviso. Identificamos el fusible cortacircuitos de la bomba izquierda y lo sacamos tirando de él. Comprobamos que se ha encendido la luz correspondiente del panel y la del Master Caution. La presión de combustible debe mantenerse o caer ligeramente al estar funcionando solo la bomba eléctrica derecha. Identificamos el fusible de la bomba derecha y lo sacamos. Al igual que con la anterior, su luz en el panel y la de Master Caution deben haberse encendido. En este caso, la presión debe caer a cero. A partir de este momento, son las bombas mecánicas las únicas que deberían estar actuando, así que debemos dar tiempo para comprobarlo, al menos 30 segundos. Aprovechamos para comprobar el funcionamiento de otros sistemas. Empezamos por la calefacción del tubo pitot y comprobaremos cómo al conectarlo se incrementa la carga en el amperímetro. Identificamos el interruptor ubicado en la consola y lo activamos mientras comprobamos el amperímetro, que efectivamente indica que está trabajando. Después nos aseguramos de dejarlo desconectado hasta que sea necesaria su utilización. Continuamos con el sistema antihielo que comprobaremos viendo el incremento de temperatura en los gases de escape en unos 20 grados centígrados. Al desconectarlo se debe reducir de nuevo la temperatura. Este sistema utiliza aire desangrado de la turbina y por lo tanto le resta algo de potencia al motor. En despegues y aterrizajes debería estar desconectado. Transcurrido el tiempo requerido el motor no se ha parado, lo que quiere decir que las bombas mecánicas de combustible están operativas y podemos concluir la comprobación. Identificamos y metemos el fusible izquierdo. La luz se apaga y sube la presión. Identificamos y metemos el fusible derecho, la luz se apaga y puede haber un leve incremento de la presión o permanecer igual. Sistema eléctrico, inversores. Para comprobar el sistema eléctrico de corriente alterna, simplemente hacemos la lectura del voltímetro que deberá indicar 115 más menos 3 voltios para ambos inversores. Verificamos que el selector del inversor está en la posición de reserva, spare. Y hacemos la lectura de la indicación. Identificamos de nuevo el selector y lo pasamos a la posición de Main-On, pasando brevemente por la posición de Off. Se puede escuchar el ruido del inversor al entrar en funcionamiento. Comprobamos de nuevo la indicación en el voltímetro. La luz de Master Caution se habrá encendido al pasar por la posición de Off y hay que cancelarla. Sistema eléctrico. Generadores ahora comprobaremos el correcto funcionamiento de los generadores de corriente continua. Con el generador principal conectado comprobaremos las indicaciones de voltaje en cada una de las posiciones del selector de indicación del voltímetro. En función de la temperatura externa deben estar alrededor de los 28 voltios. Pasamos por las posiciones de bat, main, Gen, StandbyGen, es BAS y non vas En todas las posiciones debe indicar 28 voltios, salvo para el generador auxiliar que debe marcar alrededor de un voltio menos. Dejamos el selector en la posición non vas y desconectamos el generador principal para dejar que el auxiliar entre en servicio. La luz del generador del panel de aviso y la Master Caution deben encenderse. El indicador de voltaje en la barra eléctrica no esencial debe haber caído a cero, indicando la desconexión. Pasamos el generador auxiliar a la posición de reserva, Standby, para permitirle que actúe como generador y colocamos el interruptor de la barra no esencial en manual, para suministrar el corriente. Ahora, la indicación debe ser la del generador auxiliar, 27 voltios. En el amperímetro, la indicación de carga ha pasado también del generador principal al de reserva. Y ahora comprobamos en sentido inverso todas las indicaciones en el voltímetro. SBAS, Standby Gen, main Gen y BAT. Todas las indicaciones deben ser de 27 voltios Excepto la del generador principal, que no está en línea, pero que está funcionando suministrando 28 voltios. Y la de la barra no esencial, que debe ser cero. Al finalizar, dejamos el selector en la posición Mindgen. Conectamos el generador principal y bajamos su guarda y por último comprobamos que la luz del panel se ha apagado y cancelamos la master caution comprobación del sistema de aviso de altas y bajas revoluciones ya con el puño a tope ajustamos las vueltas con el selector del actuador lineal subimos poco a poco hasta comprobar que la luz de bajas revoluciones se apaga. El margen es de 6100 más menos 50. Luego, bajamos otra vez para comprobar que se enciende la luz y se activa el audio dentro del margen establecido. Con el mismo interruptor, llevamos ahora el actuador lineal hasta el tope de su recorrido. y comprobamos si se enciende la luz por altas revoluciones. Después ajustamos a 6.600 vueltas, 324 de rotor, para el vuelo. Para finalizar, ajustamos la indicación de rumbo del RMI conforme a la brújula magnética centrando el punto y la cruz. Si fuera necesario, ahora se harían las comprobaciones de los equipos BOR y ADF. En terreno nivelado, ajustamos las indicaciones del horizonte artificial del piloto y del copiloto. Comprobamos que las puertas de piloto y copiloto están cerradas y aseguradas y de que las puertas del compartimento de carga están en la posición deseada y aseguradas. Hacemos una última comprobación de los instrumentos de motor y transmisión. 6.600 vueltas, instrumentos en verde, no hay luces de precaución. Conectamos, si no lo hemos hecho ya, el radar altímetro. Hacemos la lectura de la cantidad de combustible disponible. Revisamos que no hay luces encendidas en el panel de aviso. Ponemos el forstream en la posición deseada, normalmente quitado en el modelo real. Comprobamos la libertad de movimientos a derecha, izquierda y arriba. Ponemos el respondedor en la posición deseada y solicitamos autorización por radio para hacer la prueba de estacionario. En este simulador es conveniente colocar el cíclico algo retrasado y a la izquierda para hacer un ascenso recto y nivelado a estacionario, en función también del viento dominante. En la prueba de estacionario verificamos la respuesta de los controles cíclico, pedales y colectivo y hacemos la lectura de potencia necesaria para mantenerlo a tres pies torque y N1.